Y algo nos adelantaba, Sofi, te sumamos ya directamente para hablar de este caso que está hablando el país entero, ¿no? Y tiene que ver con el juicio que se lleva adelante con estas dos acusadas por la muerte de León Domingo Burela tal cual y esto es por los condimentos que tiene uh -huh. este juicio, ¿no? Sobre todo porque hablamos de macumbas, hablamos de estos trabajos de brujería. Entonces, esto llama mucho la atención, sobre todo en la prensa nacional, porque bueno, es un caso que tiene estas estos condimentos, como les decía, que eh, son llamativos, ¿no? Pero en el, en el fondo de esto estamos hablando de dos personas que están siendo juzgadas por la muerte de eh, Domingo Urela. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad de 12 ciudadanos que tendrán que evaluar a cada uno de los testimonios que consideren ellos eh, como importantes para poder determinar si estas dos mujeres son culpables o no. ¿De quiénes estamos hablando? De Elizabeth Ventura, quien era la pareja de Domingo Burela. Y por otro lado, también estamos hablando de Mónica Castro, la señalada como la bruja. Eh, les decíamos que en otras ediciones, que es un, un caso muy complejo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que no está la persona que habría claro. matado a Burela, que esta es, es, la diríamos, una de las piezas claves dentro de una escena del claro. crimen. Porque recordemos, para el que quizás no está tan empapado, se está juzgando la autoría intelectual, pero no se, nunca se encontró a quien asesinó a Domingo no, Burela. Haya sido un asalto, como dice, una parte, eh, como dice una parte de la querella y como dice la defensa, o haya sido que estas mujeres lo mandaron a matar, el que disparó nunca Nunca, nunca apareció. apareció. Claro, tal cual. ¿Y qué se escuchó hoy? ¿Por qué lo traigo a colación a esto, no? Sí. A lo del sicario. Porque uno de los testimonios que se escucharon hoy fue de un jefe del CEO, es decir, del 911, uh -huh. el jefe de sala que ocupaba ese cargo allá por el 2019, en donde dio conocimiento, o le hicieron leer, mejor dicho, por parte de la fiscalía, cómo habían sido las llamadas telefónicas de los vecinos al 911. Inclusive se escucharon algunas de ellas y otras se leyeron las acusaciones. Actuaciones por parte de la policía sí. en cuanto dejaron constancia de eh, los primeros datos que se recogían allí en el lugar de los hechos. Uh -huh. Estamos hablando del barrio Colton en el departamento de las Heras. Uh -huh. eh, en respecto a esto es importante porque hay vecinos en cuanto a estas consultas que se les hace, eh, diríamos, cometido, una vez cometido el hecho, hablaban de que habían visto a una persona salir de la vivienda de Burela a los pocos minutos después de haber escuchado detonaciones que estaba vestido de ropas oscuras y que salía con total tranquilidad de la vivienda. Sería el presunto sicario, por supuesto, sí. ¿no? Pero hasta el momento no se ha podido detectar. Inclusive eh, se habla de que se analizaron en, en ese primer momento las cámaras de seguridad de la zona y no se había podido visualizar una persona... Con, eh, con estas condiciones, ¿no? Claro, pero, las características que mencionaban. Pero obviamente que sí. esto, esto, les estoy contando lo que había pasado en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. El, algunos vecinos hacían mención acerca de eh, que habían visto a esta persona vestida de ropas oscuras y que todo indicaría que en realidad Burela estaba barriendo a la vereda y que una persona eh, intentó cometer un delito contra él lo hizo ingresar a la vivienda y allí habría Ajá. sido la, se habría cometido la muerte de burela. Esto es lo que al menos se ventiló en el día de hoy, entre otros testimonios que escuchó el jurado, pero lo más quizás llamativo no es acerca de estas primeras denuncias de los vecinos que llamaron al 911 y que daban mención acerca de hacia también dónde se fue esta, este sujeto, no hacia escapando de, el, de este hecho. Pero bueno, hasta el momento no se ha podido dar con él. Esto no quiere decir, y esto cabe aclarar, sí. que la justicia dentro de un, un, no sé, de un tiempo, de unos años o del tiempo que sea, que pueda dar con esta persona finalmente, claro, ¿no? Claro, sigan... No se cierra acá el juicio, o sea, la investigación, a eso me refiero. Que sigan claro, investigando, claro. total. Claro, y a un dato más que les aporto es que, bueno, ya llega a las instancias finales este juicio por jurados, eh, donde han pasado varios testimonios, y lo que se espera es que mañana finalice esta esta ronda de testimoniales y el día jueves se conozcan los alegatos finales. Allí las diferentes partes van a hacer las conclusiones de todo lo que se ha presentado en este juicio a los 12 ciudadanos y posteriormente el jurado comienza a deliberar. Pueden tardar media hora, como fue en el caso de Gil Pérez, por ejemplo, claro. que tardaron media hora en, del, en deliberar, o pueden tardar muchas horas, inclusive hasta pasar uh -huh. un día más, como fue en el caso de Leonardo Isa, sí, ¿se claro. acuerdan? Que se fueran hasta carnet. un hotel. Sí. Es decir, las variables que tiene el jurado son, son varias y todo dependerá del de, análisis y de la discusión que ellos lleguen. Recordemos que para que las mujeres sean consideradas culpables o no culpables, los 12 ciudadanos... Tienen que llegar a un acuerdo unánime. Si Bien. esto no sucede, el juicio queda estanco. Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que las mujeres no irían a la cárcel.